Ok, buena cabros, aquí estamos en un nuevo video Esta vez estoy solito porque los caras no quieren venir Así que vamos a hacer esta cosa corta, rápida Porque si no se fome, porque sin victorias no les doy Yo no soy nadie, nadie Así que vamos a eso vamos a ver esto Lo compré en Microplay porque en mi tienda especializada No quedaban Uy, tiene todo el plástico. Qué terrible ¿ya? Así que yo creo que rico en la carta promocional pero pico ya tenía una ya. Y siempre me voy a comprar. Ah, así que. Ese pues, buscaba. Vamos a empezar el torneo. Mm -hmm. La pena está aquí adentro. Ah, con razón. Pues, mira. Mira, mira, mira, mira, me que haya cagado con la. con la carta de Esto es le busca y un eleado con furia, indestructible o inbloqueable cuando entra en juego. O sea, mira miras cartas y busca uno... Pone uno de esos. 3 aliados ahí en tu mano. Después de la vamos a ver más por los que no les quiebra. ¿Cómo oh, se está viendo esto? Ah, casi. Si sí, Martín, sigue sí, si sí, mi me... esperino, no soy nadie. No soy nadie. No soy nadie. En... Acá por aquí. Vamos a contar los sobrecitos. Generalmente no hay que pagar. Son 3, 6, 9, 12. Pero siempre es bueno contarlos. 3, 6, 9 y 12 vamos a empezar con la pila de acá ¿Qué estamos buscando? Aliados héroes, aliados bárbaros, sacerdotes Ultra rara, legendaria Y más que legendaria, ultra legendaria Todo legendario, ojalá Ojalá, ojalá que salga la legendaria o así, porque... Quiero cartitas legendarias, ya, Circe, buena. Vamos a destruir rápido Y... ¿dónde Campos delicios Para el mazo Ahí ancestral genera oros y después puede robar una carta perdón cuando uses el oro que ha generado roba la carta igual es que porque los aliados ancestrales siempre han costado harto y tener recursos para poder jugarlo es bacán ya otro orito y un tanatos sombra Exhumar una fortuna y todo le voy a de sombra, puedes nombrar un aliado para destruir hasta un aliado con ese nombre. Perfecto. Se parece mucho al Thanatos de la edición helénica Sigamos, hasta ahora no ha salido nada. Lo cual me estoy asustando porque. 35 lucas para que no salga nada. Igual es medio pinquita. Ya, sorry. Oh, todavía nada. Las máscaras haciendo pura agua repetida las cosas repetidas Totem ahí para los sacerdotes dice vamos a leerlo errante una vez por turno puedes convertir el sacerdote objetivo de controles en una copia de otro aliado objetivo en juego hasta la fase final mira mira tú voy para... voy a copiar cualquier aliado eso es bastante... bastante bueno sorry que tengo que ir a ver Uh, primera Mega Real es el Argo. El Argo, Argo, Argo. Única en tu fase de vigilia, una vez por turno puedes descartar una carta para que el oponente objetivo descarte una carta. Solo puedes utilizar esta habilidad si el jugador tiene dos o más cartas a mano. Muy bonita la ilustración, no sé si me sirve mucho la carta, pero siempre es bienvenido una Mega Real. Y Minotaurio Bestia 2-3. Furia, cuando un aliado de bestia con habilidad que se controla sea destruido, crea un aliado de bestia Fuerza 1. Puedes crear 3 aliados por turno Buena Buena para ahí Para el bestia alimentar O sea, perdón Bestia creación de ficha y en la mecánica de esta edición Por lo sea, se complementa harto con, lo, con la mecánica de bestia alimentar Si tenía los, las langostitas que dan Que alimentan aliados que entran en juego Pedazo de combi Digo, es ¿Qué pedazo? ¿Qué? Oh, me, me carga esta carta Nada ah, más te digo León de Lokis, Patroclo, Neso, Sombra, mira, imbloqueable una vez por turno. Cuando juegues este u otro aliado imbloqueable, no, cuando este u otro aliado imbloqueable entre un juego bajo tu control, puedes subir aliados o oponente objetivo en juego a la mano de su dueño para poder subir aliados. Que es una habilidad que está bastante transversal, diría yo. que todo, ahora, que todo sube el aliado a la mano. Dos no, barras, dos por Ya, puh, legendaria. Creo que ahí viene algo. Oh, viene algo, no sé. Ah, mamá, quiero no, que venga algo. Por favor, necesito que sea guru Ah, pura. Nos fuimos en pura, pura pasofia, cabrón. Nos fuimos en pura pasofia. Sí, sí, fue dice. Por favor, cámara. Eso, una vez por turno, si todos los aliados que controla son sacerdotes, puede robar dos cartas, luego descartar una carta. Si todos los aliados que controla son sacerdotes, puede desterrar un aliado de tu cementerio para robar una carta. Eh. Eh. O sea, es buena, no voy a mentir, es buena, pero... Quizás queríamos algo más. Así como una legendaria, una mega real. Ay, tengo susto, cabrón. No les voy a mentir. Salió una mega real en toda la caja. Ahí viene algo por ese. No, creo que no. Ay, todavía no, weón. Cabrón, estoy solucionando esta caja. Quizás no debería haberla comprado, pero bueno. Bestia 3-3. Cuando esta aliada entra en juego, se agarra atacante sobre el objetivo con furia de de mano. Ah, mira, es para más su furia. Recursivo. se te destruye una aliada con furia, pues si, jaja. Yo subo a la mano. Violita. Vamos con el... Creo que es el octavo sobre. Nos salió una mega real. Una mega real, una mega real. No muy bueno, no muy bueno, no está muy bueno, digamos. Vamos ladón. Enfoca. ¡Oh! Bueno, una florita pantemos. Trascender una oportuna no puede destruir al lado. Eterno, hay controles para parajear, eh, para bajar el lado que tiene un juego. Control, juega con trascender ahí, nada que decir. Buena carta, para el mazo control, totem trascender. Se está vigilando como un mazo meta de la edición. O al menos, que carta están jugando? ¡Uff! Primera ultra real, y es justamente una de las que andaba buscando el templo de artemisa, entonces si una vez por turno puedes buscar un totem en tu castillo o el de en tu mano, una vez por turno puedes generar un oro para jugar totem quería decir totems, pero bueno al comienzo de vas a final barajas hasta una carta escrito de cementerio por cada totem que controles quizás lo que le faltaba al mazo totem ahora una vez que se fue planta la juventud o era la otra, no me acuerdo, que podías jugar totems en cementerio es poder recuperar los totems que se te dan ahora con esta carta el barajarlo y después puedes buscarlo en el mazo castillo Buenísima Bueno, llorón Ya no hemos visto no. Un boxing anteriores La primera mitad Una mega real Una octa real No está mal Tampoco está bien Regular Le daría Si esto no Si en esos dos No me sale Una mega real Sería como una, una 4 de uh, 4 de De 10 Caja Nace afrodita, esto no da, o sea, no le no he salido nunca. Vamos a esto Y si cuando vente, descarta una o más cartas. Puedes pagar un oro para subirte al limán, el cementerio de tu mano. Busca un aliado ancestral en tu castillo y ponlo en tu mano. Por uno, vela, vela, vela. Por uno, mira atrás. nulación para el Para el formato de infantería. Fue eh, buenísima. Fue un poco caro, pero. Ya vamos a ver. si fuera coste 2 debería ser real, si fuera coste 1 debería ser ultra real o, o más diría yo vamos a ver aquí mire, sobre de sacerdotes, tenemos primero un 1. no sé por qué está tan borrosa la cámara lo siento cabros por la calidad cuando le haga el combate, mira las tres, mira cartas de castillo, oponente, tierra una carta ahí abajo de este aliado y baraja el resto, si puedes jugar esta carta, puedes jugar esta carta donde tuviera en tu mano este aliado fuera a salir del juego, puedes poner una carta de este trabajo en el cementerio de su para prevenirlo. Y. Ya, la caja subió a 5 de 10. Y. En tu base de de fortuna, puedes descartar hasta dos cartas de mano. Luego, por cada carta descartada de esta manera, puedes purificar la carta objetivo en un cementerio o la carta de objetivo de costo 1 menos para el mazo. Antiagro anti o antibárbaro bárbaro. Por las cartas con coste 1, puedes sacarlas rápidamente. Del campo de juego, y además, si es que ya no están o son destruidas, o etcétera, etcétera, poder purificarlas y destruirlas por siempre. De nuevo, le a la mitad del sobre. Furia, con este de separado atacante, hasta este tres da bárbaros con objetivo ganan imbloqueable hasta la base final. Pedazo de carta para el mazo bárbaro. Pedazo de carta para el mazo 4. Ahora claro, creo que no sé si va a el legendario no. Te perdiendo la esperanza. A me falta el con el martincillo. A ver... Ay, nada. Capturar a la sierva. Anulación. Si no controla los aliados, reduce el coste de este talemán y Uno no lo no. sabe. puede andar. Por uno, en una unidad de coste dos o menos. Para el más, para el de nuevo contra los mazos agro, pedazos de carta. Pedazos de carta. Ya, pues, cabro, queremos más ultra reales, más ultra reales para poder. Oh, viene algo ahí, no sé. Ah, estoy con la mía pera, no, nada, está la weá, pura fake news. A, 2, 3. Entonces, si tienes la oportunidad, puedes enterrar un aliados ancestral de tu mano para bajar tantas cartas que he del cementerio como tú tengas aliados este abajo pedazo de carta, porque lo, como dije anteriormente, antes los aliados de ancestrales querían mucho, entonces te descarté un 8 para dejar dicho carta. Y después, quizás, una maravilla de la tecnología, lo voy a recuperar del cementerio. ¡Va! Guay el toque! Ya. Uy, ultra Real, segundo ultra Real de la caja. Y creo que... Pedazo de carta, pedazo de cartón. Fénix 3-4, errante Furia Xumar. Cuando esta aliada entra en juego, crea un aliado de bestia fuerza, de fuerza 3. Esta aliada gana Furia hasta la fase final. Una vez por turno, puedes buscar un aliado de bestia en tu su castillo, poner en tu cementerio para que el objetivo cano pierda o sea, la fuerza hasta la fase final. Pedazo de carta. Ahorita, según y la mía. Creo que esta la, la, la han buscado harto, no sé por qué. Entonces tiene es por turno, juego todas cartas. Luego de todo lo lee de contra de la sombra puede robar una carta. Ah, por eso. Robo por uno. Daño directo y robo por uno. Tiene potencial para hacer. Eh, tiene potencial para hacer cartas de mayor rareza. Me fue que no tiene. Si hubiera sido un estilo, no están así. Ahí hubiera sido pero pedacito de carta. Oh, viene ahí Oh, oh, oh, oh, ah Solamente Mira, otra carta que anda buscando harto Yo héroe, mira Ya, vamos a echar lo que hace Tigifón. Exhumar Una vez por turno puedes botar dos cartas de tu su castillo Luego puedes poner en juego bajo tu control El aliado objetivo de un cementerio de tres o menos Como un aliado sombra sin habilidad Una vez por turno si controlas uno o más aliados sin habilidad Puedes robar una carta Robo por... Dos Y me decidido poner en juego un aliado Buenísimo Una vez por turno el objetivo Gana inmunidad talismán de costados o menos Hasta el comienzo de su turno aliados con furia No pueden atacar El turno que entra en el juego Para detener al Control O sea Para, para detener al Mazo agro Ya tres, ultra, tres mega reales Dos Ultra reales Creo que No debería salir nada más A menos que nos salga la legendaria, bueno, quizás una mega real más, pero así como estoy viendo, no pasa nada IP. CASTOR cuando esta leado contra un juego, en el tremble de la carta en un de a terminar, terminar de castillo, pon el la guerrero de ahí en tu mano y baja el resto. digo, te de una carta porque cada leado ha montado de esta manera. Bien, daño directo para los guerreros, creo que nos no dará más. Lo que tenía el presupuesto este unboxing. Pero ya no nos queda nada, casi ya de manjar en la caja Polux otro guerrero Dos Uno, dos Furia, con este lado Este, u otro lado, el guerrero se ha destruido por desterrado por un efecto oponente Juego algo tipo de alta como fuera tenga salido. Bien Bien Bien Para los olvidos, para los espíritus de pájaro Esas cosas que destierran esto bonito tener un polux en mesa. Equidna, otro sombra, no sé si otro sombra esta caja. Dice oh, una oportunidad ¿sí, de de controles son sombra puede barajar de controles para destruir al objetivo de los sombras si la habilidad de controles sí, control con una la fuerza. Pedazo carta, yo creo para mí para mí una buena carta. Buena dejando acá. Quedan cinco sobrecitos, amigos, quedan cinco sobrecitos. Cinco sobrecitos. Ojalá salga el extender aquí. Ojalá salga algo entretenido. Si no, bueno. Y el modales, Permiso, cámara. Al comienzo de la par el de no, o sea, la fuerza tiene sí. furia Al comienzo de la pasionada tiene el de Sombra Puedes poner en juego aliados porque tú estás cuatro fuerzas Puedes jugar al aliado de 4 menos de un cementerio un Sombra sin habilidad Se me atrope el mazo Sombra... Sombra Zombie Si se jugar a algún momento Sombra Zombie Sería entretenido a ver como todos tus aliados vuelven como aliados de los enemigos ataduras, pedazo de carta pedazo de carta por favor cámara El comienzo de, de ataque oponente, si te levantas tu cementerio, puedes descartar una carta de tu mano para subir de tu mano cancela el ataque de todo el salido de coste dos o menos anti agro anti eso también porque si los los bestias te generan fichas las fichas son coste cero entonces. Tienes para protegerte del ataque de las fichas. O, por ejemplo, cuando te juegan un Apophis de Kemet y te atacan con el oro. También te sirve caleta. Uh, nuestra segunda, tercera, cuarta Mega Real. Cuarta Mega Real Odiseo. Buena. Cuando este aliado entra en el juego, muestra, muestra la carta de Tomaso Castilla te muestra los aliados héroes que no sean un deseo. Pon estos aliados en tu, en tu mano y baraja al resto. Comienzo a tocar la grabación de ataque, el aliado objetivo, ganados a la, la fuerza hasta la fase final. Y Destierro de Apolo, que según algunos iba a ser una muy buena carta, destruye un aliado objetivo. Cuando cuesta este de este aliado en un cementerio y no los aliados. Puedes cerrarlo para que este alemán no sea anulado. ¡Ah! Cuando juegues un talismán, si este talismán está en tu cementerio y no controles el lado, puedes cerrarlo para que este talismán no pueda ser en un lado Ya No, es, no seguimos, sino que... otro talismán que se ha jugado Cuatro mega reales, dos ultra reales, lo único que nos faltaría Sería la legendaria Estaríamos así Tiki taka al lado Buena onda Etc, etc, pero... Lo veo... Complicadísimo Amigos, lo veo complicado No les voy a mentir He perdido esperanza. En destructible, como le dan destructible que controles salga del juego, obviar la seguridad. Robo una carta. Lo demás le dan destructible y controles ganan 1 a la fuerza. Bien. Y último sobre de la caja. Bueno, que ahora yo diría que... 6-7 de 10. Mm, no le daría más. Puede que suba a 8. O 9 No, 8 de 10 sí que aquí me sale una legendaria. Si no, se queda en 7 6. Por ahí. 7 de 10. 6 de 10. Por lo menos no. Una, Fue una carta con un el terror. A ver qué nos sale. Uh, nada. Basura. Misenas. Una vez por turno es cuando uno entra en un juego con otro control, se le va a la de control y ganan una de las fuerzas hasta la fase final. Es lo mismo que hace el aliado de Kemet, pero ahora en forma de. Ya, pequeño recuento De las cartas Que nos salieron Por favor, Ahí está Afrodita, ah, Orión, otra Afrodita, la zona de no se me tanto pasa. Sísifo, un Minotauro, un Neso, la Casa de la Máscara, Tanatos y un Campo Ahora el resumen de las mega reales y las ultra reales. Salieron 4 mega reales. El Argo, lo encuentro bonita carta. A ver si puede mejor. Después Odiseo, pedazo de carta, tifón, otro pedazo de carta, caronte, ya tengo uno, la no tengo dos, que las puedo dar pasar por alguna carta en que más o y las doctorales, el fénix y el templo de Artemisa. Creo que ninguna es short print. Ya, eso fue todo, cabros. Espero que les haya gustado. Me sí. muero igual caleta. Nos vemos. Chao, chao.